Saludos en esta ocasión, bienvenidos a este tutorial donde vamos a estar trabajando con un slideshow o galerías de imágenes. En esta ocasión no vamos a trabajar a código por ejemplo, sino que vamos a utilizar un, una pequeña aplicación que nos ayuda o que nos va a ayudar a hacer este trabajo y se llama Amazing Slider. La cual la podemos descargar desde su web. Existe una versión de compra, pero también existe una, una versión gratuita que la podemos obtener acá. Ok, entonces la aplicación realmente es esta. Acomodamos y te veo. publicar en ella o sea hacer una animación es sencillo acá como nos dicen en estos pasos primero agregamos las imágenes y video para el slider seleccionamos una máscara y la configuramos seleccionamos nuestra favorita efectos de transición configuramos las opciones del slider y finalmente publicamos los archivos en html entonces lo que primero vamos a hacer es acá donde dice en esta acción yo abro un nuevo proyecto pero en este caso a mí no me interesa abrir un nuevo proyecto sino comenzar directamente ya con uno nuevo que lo tengo acá por lo tanto aquí me dice slider en esta opción colocamos imágenes eh, acá colocamos vídeos de YouTube. Por acá los vídeos de Vimeo. Y acá tenemos la configuración, las dimensiones que va a tener nuestro slide. Para esta ocasión, nosotros vamos a utilizar una página de prueba ya preelaborada. Que tenemos acá. Y que en este contenedor es que vamos a insertar nuestra animación o nuestro slide si miramos el css de este elemento o esta página autos realmente tiene una dimensión acordarnos de acá sección eh, este es exactamente de 720 por 450 por lo tanto yo tengo como, como referencia esos datos y acá vuelvo slide aquí va la anchura y acá la altura según los parámetros que yo tengo acá puede ser recomendable yo dejarle un poco menos de anchura si luego le pondré borders Etcétera, por lo tanto, lo vamos a dejar en 710 y la altura le vamos a dejar la misma. Ok, entonces por acá agrego las imágenes. Que de paso, yo tengo una imagen seleccionada para este ejemplo y se trata sobre autos. Es recomendable que yo tenga esta, no la necesito. Ok que yo tenga las imágenes con un nombre corto pues luego el html me va a generar los nombres de esas imágenes entonces le vamos a llamar esta auto 1 auto 1 tú vas a hacer auto 2 hacer auto 3 y así sucesivamente entonces eh, ajá yeah. mm, ok que ya tengo una llamada auto vamos a ver auto 5 que no la tengo todavía auto 1 2 3 4 seralmente el, el nombre no es determinante solamente hemos puesto un nombre un poco más corto entonces estas son las imágenes que vamos a necesitar la agregamos a nuestro proyecto Acá en el título, si yo quiero que salga una, una pequeña descripción, pues a cada imagen yo le agrego un título. Vamos a decirle aquí, mejor confort, siempre, le vamos a decir soy como una cuna. voy contigo donde vayas en los mejores momentos contigo eso no es obligatorio eso veremos ahorita para qué es espero que me avise. entonces en esta opción nosotros agregamos las imágenes como dijimos ahorita también po podemos agregar video seleccionamos ok y acá nos dice que está trabajando con las imágenes etcétera etcétera y acá ya tenemos una muestra de cómo va a salir con unas animaciones que por defecto él ya tiene, viene predeterminada. En skin o máscara yo puedo seleccionar una máscara diferente. De paso tiene muchas. Y aquí vemos cómo van a ir saliendo los títulos que, que le pusimos ahorita. Yo selecciono una que me guste. Que de paso a mí me gustó esta esta fue esta entonces acá tengo ese es el preview acá me habla sobre el slider o sea los estilos de los botones de avanzar y retroceder el botón para tocar etcétera eh, acá me habla sobre la navegación los controles de navegación si yo quiero mostrar los controles o si no eh, en el carrusel más que todo el desplazamiento Borders, le pongo un color que yo quiera del borderes etcétera si quiero establecer una imagen de fondo efectos para el texto etc entonces nosotros realmente nos vamos a concentrar en lo siguiente eh, carrusel ok ventanas de navegación bien entonces acá eh, perdón acá era que nos queríamos concentrar estos son los diferentes efectos de transición a mí me gusta mucho ese que dice eh, 3d horizontal slider y acá yo puedo configurar esas opciones en esa opción acá yo busco diferentes tipos de efectos y los se lo aplico o sea, son modificables. De igualmente eh, tiene puedo modificar eh, colores, eh, la perspectiva, entre otras tantas cosas. Entonces revisamos de nuevo. Acá yo puedo ver los títulos que me aparecían ahorita que para eso, justamente para eso era que lo queríamos. Tenemos los controles de nuestra animación. Ah, bueno, quiero otro tipo de animación. Pues selecciono acá. Eh, eh, se configuran realmente bastantes cosas, eh, como por ejemplo, si queremos que sea, o sea, que, que soporte diseño responsive, o sea, que se vean igual en todo en diferentes dispositivos, si queremos que se, el video se inicie automáticamente, entre otras tantas cosas. Entonces acá donde me dice Publish yo también puedo ver un preview de cómo se va a ver la página. O sea, cómo se va a ver mi animación. Y acá la tengo. Vuelvo a mi entorno de trabajo, de desarrollo y puedo seguir buscando transacciones por ejemplo me voy a quedar solamente con la que habla de 3D y los cubos 3D y seleccionar un efecto diferente probamos entonces supongamos que ya yo configuré mi slide con todas las transacciones y efectos que yo quise eh, lo que corresponde es guardar o publicar entonces aquí me dice Publish en esta opción me dice el foro donde yo quiero guardarlo y el nombre que va a tener la, la animación también acá me pide un nombre para guardar las imágenes de nuestra animación y de, también si queremos ponerle un nombre a las imágenes que se van a crear en miniatura etcétera etcétera entonces nosotros vamos a decir acá que esto se va a guardar en el folder ubicaremos la el proyecto de prueba que tenemos realmente yo quiero que esté verdad esté en el escritorio Exactamente esta. Voy a crear una una carpeta acá llamar Slide. Seleccionar carpeta y acá me dice Ford para esta carpeta para un folder para las imágenes de nuestra animación vamos a poner me slider eso puede ser por defecto acá me dice con qué nombre se van a guardar el archivo js que se va a crear le voy a poner js slider y le daremos a publicar el listo ahora vamos a ver el resultado que tenemos aquí ya tenemos la la animación que dijimos que íbamos a crear en esa carpeta si abrimos acá debemos encontrarla y ahí la tenemos 100% funcional entonces yo voy a necesitar evidentemente colocar esa animación acá por lo tanto nuestra página de muestra que se llama autos yo la voy a abrir para modificarla exactamente acá es que yo necesito y me voy a fijar en lo siguiente cómo está construida la página que tiene la animación entonces abrimos el html y aquí vemos que nos dice que insertar en nuestra página web antes del hit cerrado ese código que está acá fin de la sesión de código html etcétera y acá tenemos un div que realmente es el que tiene los elementos de la animación si nos fijamos acá ese fue el nombre ahorita que le dimos a la carpeta para guardar las imágenes y los nombres que le dimos a nuestras imágenes de igual manera aquí tenemos el título esto que vemos acá simplemente son las vistas en miniatura o sea, esto que se ve eh, donde estamos esas imágenes en miniatura que eh, tenemos ahí ok, entonces lo que nosotros necesitamos es insertar sí, nuestro slide dentro de nuestra página para lo cual vamos a llevarnos todo o no todo, necesitaremos esa carpeta y esta la podemos cortar y la vamos a poner junto a nuestra página ahora bien tenemos abierto el código html que nos da las instrucciones de cómo hacer eso y lo primero que nos dice es que insertemos este código en nuestra antes del head cerrado por lo tanto vámonos acá y antes del hit cerrado tal cual como ellos nos dijeron guardamos ahora bien, necesitamos los elementos que creo que ya lo movimos ok, nosotros solamente insertamos los elementos externos el javascript, el css pero necesitamos ahora el código que nos genera Realmente a la animación y es este dip que tenemos acá. Incluso acá nos da también las instrucciones: ¿no? inserte en su página web donde tú quieres que se muestre el slider. Viene acá, y usted viene para acá y donde dijimos que va a ser el slider que es acá pondremos nuestro código ahora sí podemos probar Vámonos, vamos a abrir nuestra página y acá ya yo tengo mi animación tengo elementos de más acá que puedo quitar. Ah, yo veo algo. La animación no tiene unos bordes diferentes, pues simplemente en la configuración del slider, como dijimos ahorita, exactamente. Acá donde me habla de border y eso Yo si quiero digo border y a ninguno Etcétera, etcétera, vuelvo y guardo Y repetiríamos un poco el paso que hicimos ahorita Pero bien, como eso es un ejemplo ilustrativo Vamos a terminar el ejemplo Ya como hemos comenzado Es posible que yo haya hecho mi animación muy chula Pero me fijo de algo, acá tengo una firma Que estéticamente en un sitio no se vería bien por lo tanto, ahora vamos a ver cómo le quitamos esa firma. Nos vamos a nuestro slide. Necesitamos ver el archivo jQuery que yo nos crea, o sea, que nos genera. Exactamente este que dice js. Lo vamos a abrir. Y nosotros vamos a ubicar ese nombre que dice ahí acá adentro por lo tanto le damos control f o buscar amazing puede ser que nos dé un poquito de trabajo encontrarlo pero realmente buscamos ese que dice AmazingSlider.com Seguimos buscando. Dice que no lo encontró. Es posible que tenga el nombre mal escrito. Y lo hemos encontrado. Por lo tanto, este señor acá, nosotros lo vamos a eliminar. Vamos a guardar. Y ahora vamos a probar. Si ha ido la firma, esa yo tengo mi animación libre. La puedo customizar, modificar, etcétera Teniendo en cuenta que voy a tener que volver a cambiar la firma que vimos ahí, le pedimos excusa a los dueños de esta herramienta por nosotros hacer eso, pero es una necesidad nuestra. Esto ha sido todo por el momento, espero que disfruten el video y nos vemos en un próximo tutorial.